La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Duarte aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra una rapera franco-macorizana acusada de participar en la muerte a tiros de Joel Durán, conocido como Encillo. Natasha Suriel, conocida como la Real Musa, mientras era conducida al Palacio de Justicia, nuevamente se desligó de las acusaciones en su contra. Acusa a Kelvin Ramón Compres, alias Durente. ¿Cómo es responsable de disparar y ocasionar la muerte al artista? Ahí están las amistades que yo tenía. Cuando todo se resuelve y salga la luz, no quiero ningún lado mío porque ninguno es real. Quiero que Bárbara, por favor, entrega. Que mira cómo me ha hallado mi carrera, todas mis cosas. Tú sabiendo que te dijiste que eso no podía pasar. Que este muchacho era un infeliz. que hecho, Que por favor. Que yo. yo no, eso fue Kevin, Kelvin, ustedes conocen a Kevin y saben que Kevin sabe dónde es? Sí, yo lo conoce igual que yo. Kevin conoce a Ency sí, Kevin fue el que mató a Encillo, Joe. Kevin fue el que mató a Encillo. ¿Por a qué? A ¿Por, a qué? ¿Por qué? Y fue lo buscó de que para un nuevo video de una brujería. Eh, ¿Y cómo Kevin va a saber qué se va? No, es que Kevin conoce a Encillo, eh, Tú lo eh, sabes. Eh. Kevin, cuando yo me monté en la guagua, ella tenía en el contacto de Encillo. Estaban hablando con El Cillo, así se por una muchachita que se iba a juntar con sí, Encillo valor para ¿Qué, eso. ¿Qué espera tú de las autoridades entonces? Que hagan justicia y no quiero amistad porque no tengo ninguno. Y TNT y DLP, 18 países de 4 saben que yo no tengo valor para eso. Gracias. Gracias. Situaciones propias del proceso que dieron como consecuencia que había que aplazarla. Una de ellos el hecho de que no nos han notificado a la instancia de la medida de cohesión, y otra es que dé tiempo para recolectar los documentos que demuestren los arraigos de la misma para garantizar un ejercicio efectivo de su defensa. De antemano nosotros lamentamos la muerte de ese joven que conocíamos y que realmente son hechos que no deben de ocurrir en nuestra sociedad porque estos hechos de violencia lo que vienen a generar es Problemas que dan como consecuencia dividir más la familia franco y Mesa. para cuando fue aplastada? Para el jueves 11 a las 2 de la tarde. Recordamos el homicidio ocurrió el pasado domingo en la urbanización castellana. Lo sucedido quedó captado por cámaras de vigilancia que muestran cuando dos de los implicados dispararon al hoyo exiso en medio de aparente discusión. La Policía Nacional también activa la búsqueda de Alfredo Glass Flores, y otra persona sola identificada como Ñoña La Ingeniera. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.